Muy bien, para esta segunda parte de compartir archivos, vamos a compartir archivos con correos electrónicos. Volvemos a la carpeta donde hemos estado trabajando 2020 y vamos a crear un archivo nuevo. Entonces le doy nuevo y vuelvo a utilizar un archivo de Word. Toco. Mientras está cargando, igual siempre recuerden que se crea una pestaña nueva. En esa pestaña nueva es donde vamos a trabajar eh, eh, el archivito. Voy a insertar y en este caso voy a insertar solo una tablita rápida porque este va a ser, voy a hablar de literatura voy a hablar de literatura recuerden que él se guarda automáticamente y aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner literatura porque ese lo voy a compartir con eh, a personas que tengan correos enter, para que se guarde, ven aquí donde cambió el nombre a literatura cierro la pestaña me regreso al OneDrive, ok, quiero que noten dos cositas, ahora que tengo más archivos vean este que está compartido que me dice aquí compartido pero este de literatura aún no está compartido con nadie, está privado de nosotros ok, si toco literatura y le doy compartir me va a dar nuevamente las opciones, si toco en la primera opción, le doy clic a la primera opción me va a dar todas las opciones que tengo en este caso voy a compartirlo con el segundo que son con usuarios del MEP toco ahí le dejo marcado como segunda opción, igual que antes, permitir edición, le doy a aplicar y escribo el correo de la persona o los correos a quien se lo quiero mandar, en este caso va a ser a José Valerio, jose.valerio, puntos estés, que lo veo por acá, toco y con solo darle enviar ya él le va a llegar al correo electrónico y va a poder ingresar a este archivo, entonces y mientras está eso, si pueden ver ya lo compartí pero aquí sigue privado es lo mismo porque hace falta actualizar un momento Él actualiza para refrescar los, los cambios que ha tenido y ven que está compartido, muy bien, Y si entonces solo nos queda darle a clic a literatura para que vean que los usuarios compartidos y yo ya tenemos acceso al documento aquí estoy en literatura, le doy un enter y voy a escribir una de las literaturas que tengo yo, el viejo el viejo y el mar. Y como pueden ver, ahí ya están escribiendo la siguiente literatura a otra persona de otro punto. Los estudiantes podrían ser. Eso sería entonces todo por el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente video.